a nuestro distinguido y querido amigo Luis Rosario Socias, director provincial de salud. Él va a conversarnos acerca de la situación del COVID. Un ¿Cómo problema andamos? que se está, se está produciendo y es que la gente está perdiendo mucha tarjeta. Le van a poner una penalidad a la pérdida para que, para que no, tengan no, más van cuidado. A, van a tener que pagar los duplicados. Porque... Exactamente. porque verás. Señores, no es, no es posible que nosotros tengamos cerca de 300 personas diarios detrás de una 300 tarjeta. ¿300 diarias? Sí, porque usted votó la tarjeta. Es pues increíble. Miren, tírenle una foto con el celular. Ya usted tiene todos los datos ahí de su tarjeta. Y si usted, porque lo difícil es encontrar... Porque no se recuerda ni la fecha y menos se van a saber el lote de la vacuna que se le puso que hay que plasmárselo en la tarjeta. Mira lo que yo hice. Todas esas informaciones que están ahí se necesitan para volver a hacerle otra tarjeta y que cuando a usted lo, le pasen sus datos un escáner, entonces esos sean los mismos datos que van a aparecer en el escáner, porque si a usted le piden en un centro... Con un escáner, pase su tarjeta y nosotros vamos a identificar si la tarjeta es falsa o verdadera. Los datos que usted tiene aquí deben ser los mismos que usted va a aparecer en el escáner. Pero todavía no se ha digitalizado. El bueno, se está trabajando, pero ya la, la, toda la, todo el que se ha vacunado y le han pasado su documento por un escáner, los datos están y ahí. la tarjeta tiene un, un código, de código de, tiene, tiene un código que de un satélite, Entonces, amado. hemos tenido ese Es una conspiración, pero... Eh, de la Carolina, gran cantidad... Será una conspiración, porque ya dijeron duda. que tenía de que sí. una, una línea satelital. No sé. Doctor, ¿de qué es eso? A nosotros nos llamó <ríe> una de las eh, ah, no, bueno, seguro tiene un imán Igual que ponían el que brazo Que son antivacunas, eh, no recuerdo si es Juana o Wendy, Wendy Que estaban Wendy, protestando allá frente al congreso Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Ella ¿Y ¿Protestando que? por qué? Porque no, por, no, la, eh, la vacunación. por la medida número 48 de salud pública Que ahorita vamos a hablar La resolución, la resolución. Entonces ella dice que ese código de barras Es porque República Dominicana es un, el único país del mundo Que está en satélites eh, Con el nuevo orden mundial y todo lo demás nos decía ella acá en el programa. Mira, yo no sé de código de barra ni de línea de barra que tú dices. Yo lo que sí sé es que todos esos datos se escanean diariamente y van a la base de datos que tiene salud pública de todo el que se ha vacunado. <ríe> Simple y llanamente. Que no hay Pero orden. En, en lo que hablamos de orden y de satélite Mira, y de todas esas cosas, el orden del día sí es que el 90% de las personas que tenemos ingresadas no están vacunadas. Entonces la gente todavía sigue pensando que esto es una checha, que esto es un relajo. Y mire, si usted es hipertenso, diabético, si usted está sobrepeso, vacúnese. Y si usted nada más se ha puesto una Sinovado, vaya y póngase su refuerzo. Porque el COVID lo agarra y lo va a estropear. La cepa Mola, la cepa Delta, la cepa brica, británica, que todas están aquí. Porque está demostrado que están aquí. Y eso no se corta de un día a otro. Esas cepas están aquí. Y al que agarre una cepa de esa, que es extremadamente agresiva, en tres o cuatro días se lo lleva. Por más tu que uno le ponga, rendecibir de todo lo que se le pueda poner, COVID se lo lleva. Entonces vamos a cuidarnos, póngase su dos dosis, póngase su refuerzo y vamos a ayudarnos. Cada paciente que nosotros le administramos esos medicamentos nos está saliendo por más de un millón de pesos. Y da pena decirlo, entonces, que nosotros perdamos un paciente con tanto dinero también invertido y por cabeza dura que no se haya vacunado. Hay, entonces, algo, que dijiste, ¿Hay algo que tú dijiste eh, fuera de cámara, que es como un ciclo de Cada, comportamiento. del. del, nosotros, del de la... nosotros tenemos medicamentos para el inicio del COVID que hace que tú no llegues a la segunda etapa y que te tengan que llevar a un cuidado intensivo. Tenemos medicamentos que hacen que del cuidado intensivo entonces no te tengan que poner un ventilador que todos van uno detrás de otro y nosotros tenemos todos los medicamentos. Si usted no tiene recursos para comprar esos medicamentos, a través de la Dirección de Alto Costo de Salud Pública, solicítelo y nosotros se lo entregamos, porque nosotros lo tenemos. ¿Usted entiende? Hoy tengo yo que entregar cerca de 6 o 7 pacientes, Rendecivil y Tucilisumá, que yo lo tengo en mi posesión y con los documentos, entonces nosotros se lo entregamos. Pero ayúdenos y vacunémonos. ¿Cómo están los intensivos eh, aquí en, en la provincia? Mira, en, en el siglo XXI ayer teníamos eh, ocho personas en cuidado intensivo Mucho. en Huiza nueve personas en cuidado intensivo espérate, espérate. y la mayoría espérate. sin vacunarse Espérate, ¿Tú eh, comprendes? Ese ruido que ustedes oyen ahí detrás es un presentador de televisión, la productora general de este programa, Amaro. el coordinador de piso, uno de nuestros bebiendo de sesión ¿Eh? un café que nos ha montado medida. un programa paralelo ven acércate para que que te que estábamos disfrutando de la tranquilidad y la paz porque estaba de vacaciones <risa> supuestamente pero no se ha ido de vacaciones qué bueno. es esto <risa> Enfoque. Mira. No, señores, lo que le, el doctor... Mate el usted. ánimo. A Míralo ahí. Ahí está el programa para leerlo. No te vayas, no te vayas. Bueno, en continuo, lo que está Luis. diciendo el doctor es muy cero. Vamos a ah, seguir. Señores, para... miren. Pero hay ocho en intensivo. Seguimos, en intensivo. 9, seguimos, 9. seguimos 9. Eh, tratando, tratando esto. Esto es de exigir Vamos. las tarjetas de vacuna en la entrada de... De los bancos, los centros comerciales, las escuelas. En este momento anoche, deberán estar todos los televisores mira, con el anoche programa, estuvimos, Anoche estuvimos en el Liceo Juan Pablo Duarte, nos sorprendimos porque una gran cantidad de estudiantes está vacunado. Ahora, ¿tú sabes dónde nos falta mucho por vacunar? A nosotros nos faltan muchos maestros por vacunarse. A nosotros aquí en el municipio de San Francisco de Macorís nos faltan cerca de 500 maestros por vacunarse. ¿Cómo va a ser? ¿Y Entonces, está da, dando clases? Óyeme, da pena. Sí. Óyeme, da, van y sí, sí, sí, sí, dan sí, sí. clases, pero... Un momentico, déjame oye. pedirle a producción que me ponga lo que dijo, lo que advirtió el presidente del ADP aquí. ¿Cu cuál, ¿Quién el no es el presidente? Es? Digo, el entrante, el electo. electo, el electo, el electo. ¿El electo? ¿Quién es? Robert Fría. Robert Fría, un momentico. <coughs> dale, dale, audio. dale audio. Bueno, es algo que nosotros veíamos venir y así lo denunciamos en, en su momento porque desde el Ministerio de Educación no se crearon las condiciones mínimas para la presencialidad como, como la expresó y la planteó el Ministerio de Educación. Tenemos centros educativos al día de hoy con problemas de agua por tubería, con falta de energía eléctrica, con múltiples dificultades que son fundamentales para la presencialidad en medio de esta crisis sanitaria, de esta pandemia que vive el mundo. Las autoridades de salud pública tampoco han dado una respuesta satisfactoria a esta situación, ya que hemos tratado de contactar el director provincial de Salud Pública y no hemos podido tener una, un contacto directo con él para que los centros educativos que presenten casos positivos pues, puedan tener una brigada específica eh, designada por Salud Pública para realizar o practicar las pruebas, tanto a los estudiantes como a los profesores. Ahí él plantea dos asuntos no, no, sa, la, el sa, educación. Educación. no, no, no. espérate porque es lo base, porque él es maestro y es el que representa el gremio o va a representar el gremio durante los próximos tres años él plantea la, de, la debilidad que educación no previó, no hubo previsión para lo que ha de venir en un momento de pandemia que usted ahora mismo aquí en este programa ha dicho que no es un relajo y que ahora pareciera que estamos en un rebrote porque estábamos muy bien aquí en Macorís y apenas con uno en, en UCI de Guisa y ahí en los centros habían tres y dos y, y ahora hay nueve y ocho y lo segundo es y lo segundo es el aspecto de que salud pública no ha dado una respuesta Como acompañamiento Lo que yo entiendo que él no ha, ha visto El acompañamiento de salud pública A la apertura de las, de las escuelas Y el tercer punto es Que usted no le ha tomado el teléfono Oye algo ¿Cómo que se llama el jefe nuevo de ADP? No, Robert. El, el Robert Frías Robert, mira Robert 829-213-5457 Macoría entero tiene mi número Y me llaman y yo cojo el teléfono Lo primero ya. Lo segundo el segundo grupo de personas que nosotros pusimos a disposición la vacuna del en país entero fueron los maestros. Aquí se hicieron operativos solamente para maestros en toda la escuela del país entero y en todos los colegios del país. Y también se están haciendo operativos vacunando todos los estudiantes mayores de 12 años en la escuela. Si usted entró al carguito hablando en busto. No, no, oye, espérate, Robe, espérate. espérate, espérate. No, no, oye, oye, Francis, oye, Francis, oye, Francis. Aquí. Hay más de 500 maestros sin vacunarse aquí en San Francisco de Mancorí. Y da pena que nosotros entonces empecemos a cerrar centros. O le cierre ADP porque los centros se queden vacíos. Cuando nosotros le exijamos la tarjeta de vacuna a los profesores y no lo dejemos entrar a la escuela. ¿Por qué? Es muy bueno reclamar, pero vacunen a su maestro. Es de todo, y Es, óyeme, derecho, es de no. deber de todo. Oye, es deber de todo vacunarse. Si no es posible que un padre mande con confianza a su hijo a la escuela para que un maestro esté sin vacunarse en un aula y entonces el maestro lleva el COVID al aula y el niño lleva el COVID a la casa eso es una irresponsabilidad de ese magisterial defiende a su maestro y llévelo todito a vacunarse, que nosotros tenemos vacunas, y oigan una cosa solamente el Ministerio de Salud Pública tiene la autoridad para cerrar un centro educativo por COVID ADP no la tiene si un maestro salió positivo envíelo a su casa se le hace PCR, vayan a Huiza, a hacer este PCR y todos los otros maestros Coge cloro, higienice el aula y todo va a estar bien. Pero vacúnenlo, maestro. Que la única manera de uno morirse de COVID es si usted no se vacuna y se nos han muerto muchos maestros. Gracias, Luis bien. Rosario Ahí Sofía está. Resuelto Socias. Eh, y yo cojo ¿verdad? el teléfono, le cojo el teléfono sí, a todo el mundo. Sí, eso es verdad. Es verdad. Que a mí si no, con vaina, que, que no, yo no cojo el no teléfono. Conta. Y ayer que ya yo le soy un agente responsable. Que él que más investiga aquí, averigua. Le conta que él coge el teléfono, Luis. <risa> No, Oye, óyeme, y que no me cojan a mí de calafón para brillar. Bueno, señores, vamos a las efemérides y gracias a Luis Rosario Socías, director provincial de salud pública. Tú